¿Usted haber... le da crédito a las denuncias de fraude, entonces? Sí, yo sí se las doy por completo porque sé que compañera mía no pudieron ser fiscales, no le permitieron. ¿Por no qué? Fiscales para él, para el programa. ¿Pero quién no les permitió ser fiscales? No sé decirte porque estaba, yo no estuve en esos casos, pero sí, exactamente, es eso. No podía haber perdido por tan abismo. Hubo mucho trabajo de la cámpora. O sea, que ¿usted cree que sin ese factor se, se da vuelta? Sí, sí, por supuesto, si vamos a votarle libremente, como corresponde, sí. ¿No hay gente que originalmente votó a Macri y ahora eligió votar a Fernández? No, no, para mí no, no, porque es algo de lo mismo o peor, porque se hace el mancito y no va a dominar él. ¿no? O sea, ¿Usted está tranquila? Por supuesto, por supuesto. Bueno, y si llega a fallar y gana Fernández, ¿qué piensa que va a pasar? Me la tendré que aguantar, pero viene todo el odio. Y viene Venezuela, porque ya está preparado con Venezuela y están en el arreglo con Rusia. ¿A qué se refiere en concreto con el odio? Porque sé, sí, porque se van a venir a tomar venganza. Eso es sabido. ¿De qué manera? No sé cómo decirte, pero ya de por sí te cualquier cosa ya está comprada la gente o te aprietan con la familia. Cuestión de que no te muevas, querido. ¿Te aprietan con la familia? Por supuesto. ¿Vos qué harías si te tocan a la familia? ¿Pero qué, quién apretaría con la familia a quién? No, no, no, no, no entiendo. Los cámporas te apretan para que vos puedas... Eh, no, no, no lo ¿Pero ya, ya a apretaron nada. a alguien? Y Sí, hay, hubo mucha gente. ¿Alguno a, a, conoce no, un caso? Nombrar No, pero sí. ¿Están apretando no. gente? Y Sí, a, a Nisman quien lo mató. Vamos. ¿La cámpora? Y por supuesto, la parte de ella. Yo me juego a hablar, a mí no me interesa, ya tengo edad suficiente para irme. Y te explico algo. Yo lo puedo que decir que nací adentro de una edad básica. Uh -huh. Mi madre adoctrinaba la doctrina general ¿Sí, Perón. ¿Y que a a Perón? Por supuesto, porque yo soy justicialista. Que no es lo mismo que ser peronista ensuciar el nombre de él. Porque... ¿Y hay algún justicialista hoy? No, no quedan. Ya están todos fallecidos. Y los que no, están mayores que no, no pueden dar la cara. No salen, no pueden. ¿Cuáles serían los valores que haría que una persona sea, que sea justicialista hoy que no se encuentran? La decencia. La decencia sobre todo, porque cuando empezaron con Perón nadie cobraba nada, era todo gratis, el sindicalista sobre todo. Uh -huh. Bueno, el... muchas gracias. No, al